yo creo que se habla mucho de la meditación y la meditación eh, cree en la persona que repetir las palabras es meditación no es, no es así la gente viene acá y se sienta y repite la palabra y nosotros le ponemos la repite y cree que está meditando, no es así meditación es unir, unirse integrarse a eso con mucha fe, mucha fe y mucho amor tanto integrar y ustedes van a ver que esto va a dar resultados si ustedes lo, lo, lo, lo hacen con fe. Es con amor. Es como uno, uno abraza al hombre que ama o la mujer que ama con mucha pasión, con mucha locura, sin pensar nada, y besar y abrazar, y fuerza, y fuerza, eso. Y con tanta fuerza abrazar la meditación. Eso es meditar. Porque la mística y el amor son hermanas. Son hermanas. Entonces, si es que verdaderamente queremos que la meditación tenga resultado, hay que integrarse a ella. Practiquen en la casa con mucho amor, la meditación. Y después la hacen. Después la hacen. No que digan, yo estuve meditando, yo meditando, no es meditando, la plana es meditar. No es eso, no, es repite la más. Una palabra, como uno decía, me gusta filosofar, pero filosofar no es decir, me gusta filosofar. Filosofar no es que me gusta filosofar. Filosofía es, una, es algo muy, muy importante, es algo, una sabiduría importante. ¿No? Me gusta filosofar, me gusta meditar. No, no puede ser. Por eso quiero decirle que tanto los que leen mis libros por internet, los que lo están leyendo, y, y, y piensan que, con la, que ellos repitiendo las palabras va a ser mágico. No es mágico. Magia es cuando yo tiro un tarot y yo me concentro en la vela y, y, y espero la, el mensaje. Espero las palabras, espero todo. Y ahí los pelo digo. Pero tengo que estar concentrado, concentrado, esperando la, la palabra, esperando el, la idea o la palabra. No sé, estoy concentrado. Meditar es una concentración, es integrarse totalmente a eso. También, una vez yo estuve con la superiora, una, una hermana superior en Chile, y estuvo paseando por unos viñedos, y ella estaba con su, con su rosario, y me dice, yo tengo la obra en este momento, porque tengo que, tengo que hacer, pensar en alguien. Y también ayudarla. Pero yo le dije que en ese momento se paró esa mujer. Se desligó de mí, se separó de mí, quedó atrás. Y yo me paré y no la quise mirar para no desconcentrarla. Ella ¿no? estaba, y estaba constantemente, constantemente. Puesto tan, con, tanta, con tanta fuerza, con tanto amor lo hacía. Y pedía tanto a su Dios a su Virgen, o sea, que él le pedía con tanta fuerza que yo creo que esta mujer llegó a donde tuvo que llegar porque usó el amor usó la, y usó la fe, usó la integración. Eso se lo puedo asegurar. Y el que lo usa esto llega y gana, y gana. Y si es que ustedes quieren ganar la vida y quieren ir lejos, quieren ir lejos, tss, aprenden a meditar, aprenden a meditar. Si usted no, no sabe meditar, acá hay maestros que le van a enseñar. Hay muchos maestros presentes en este momento, que usted, cualquier maestro son expertos para enseñarles a meditar. Para eso les voy a enseñar hoy una meditación de fe, de integración. Es Ashur-adin. También yo Adin lo pongo muchas veces a las personas que meditan, se lo pongo dentro de las meditaciones, porque quiero que ellos se integren más, se integren más. El Ayur es una, una energía de fe y de justicia y de derecho donde nosotros buscamos en la vida. Ayur Adin. Se hace en esta posición, Ayur Adin, Así, en esta posición. Ashura